Soy la última cara que tus ojos. y 33 presión aumentando en líneas 4 17 y 33 presión aumentando en líneas 4 17 y protocolo aceptado Cultura detectada. Cultura detectada. Estrellita, Cantas luna. bien. ¿Qué tal un te extraño? Te extraño. Y un te amo. Te amo, papá. Muy bien. Ahora di ya quiero verte. Ya quiero verte. Ahora di adiós. se ese 216 ¿Pueden oírme? Buen no ese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 en las baterías yo ganaré tiempo ¡Rayo de estasis activo! Pues lo apagaremos. Rayo de estasis, armas, todo. Pero... ¿Cómo volverás? Ya pensaré en algo. No nos es Atriox Dirigió el ataque a la Infinity Estaba buscando algo Él Mató a todos Lo sé Nos conocemos ¡Está aquí! Juntos Somos Somos Imposible, tus ojos te engañan. En al derrubar El ¿Qué miedo, ¿Qué miedo, tupal. Tupal. ¡Morirás por eso! ¡Morirás por eso!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 Not on no, no. Debería morir Luchar cuando estés listo Aquí tienes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 Puedo verlos, Boots, las cosas pequeñas, todos esperando, no dejes que me atrapen, por favor. Destruye la nave si debes hacerlo, no importa, los desterrados te cazarán, te seguirán a donde vayas. ¿Quién es? ¿Lo conoces? No. Pues él a ti sí, y sabe todo sobre ti. Debes darte prisa, vuelve aquí. No sé cuánto tiempo soportará la nave. Así que, corre, Esparta. Nos encontraremos en el campo de batalla. ¿Dónde estás? ¡El Pelican está rodeado! ¡Están! ¡Ay Dios! ¡Están tratando de entrar! En camino. el tiempo las baterías cargando lentamente no lo sé será muy cerca muy cerca no segundos para la carga completa. Espero que este lugar resista. ¡Haga más rápido! Conmigo? Ya estoy aquí. Ok, dame un segundo. Voy por usted.